¿Qué es un nuevo medio? Pues, bueno, puede ser aplicar el criterio objetivo cronológico o puede ser el medio que intenta refundar el periodismo en una serie de, de baremos también. Pues decisivamente, para bien y para mal. En un punto que con las redes los periodistas ya no tenemos la exclusiva de la comunicación sino que tenemos que competir, por decirlo de alguna manera, entre comillas, con los ciudadanos. Entonces, eso lo hace más sano, pero también lo puede pervertir un poco, en el sentido que estamos viendo, hasta el punto que algunos dicen que el periodismo está desapareciendo, de que solo triunfa el pincha-pincha, lo que se vuelve viral. Entonces, en ese sentido, es una competencia un poco desleal y traicionera, porque quizá contenidos de más calidad o más serios pues pierden continuamente la batalla. Bueno, primero el mío el que coordino yo, que es el asombrario. Recomendaría público, que es el medio con el que estamos asociados, y creo que hace una buena defensa de una serie de temas que otros medios olvidan, como la defensa de colectivos, como la mujer o el colectivo LGTb, o el, los, el animalismo. Y luego, pues, Info Libre, por ejemplo, El Salto, La Marea.